Hagamos un trato, yo voy a dar la mejor presentación y tú me escucharás hasta el final. Hola, de nuevo mi nombre es Ramón Zárate, en este momento va en camino a tu bandeja de correo la guía de publicidad en cuatro pasos que te prometí. Ahora me gustaría hablarte de las herramientas para que puedas crear tu propio sistema de prospección en piloto automático y tener un negocio predecible. Que también tengas este nuevo estilo de vida como el que siempre has soñado. Tal vez no lo habías notado, pero justo en este momento está trabajando este mismo sistema del que te estoy hablando. Estás presenciando el futuro de los negocios en red, en internet. Déjame explicarte. Tal vez viste un video o una publicación en YouTube, Instagram, Facebook o cualquier otra red social que llamó tu atención. Así que hiciste clic. Ahí para ver más información y conocer más. Después llegaste a un sitio web que generó en ti el deseo por saber más información y dejaste tus datos. Y ahora justo estás aquí. Como lo puedes ver, el sistema está trabajando para mí en piloto automático. Mientras tú estás viendo este video, también cientos de personas lo están viendo en otros países. A través de la magia de internet. Gracias a este tipo de sistema es que ahora puedo vivir el estilo de vida que siempre soñé. Hago las cosas que siempre quise sin que el tiempo o el dinero sean un problema. Y eso es lo que también quiero que pase en tu vida. Si en este momento eres un emprendedor que está pasando por algunas dificultades para prospectar, permíteme decirte que te entiendo. De hecho, aunque ahora vivo este nuevo estilo de vida, no siempre fue así y ya te platicaré un poco más al respecto ahora que me tengas más confianza. Pero no te voy a contar mucho. Nada más te puedo adelantar que con la edad, cuatro hijos, casado, te imaginarás que no era tarea fácil. Cuando inicié en la industria de redes de mercadeo, a mí también me dijeron cosas como, era. como a ti seguramente también te las habrán dicho. Haz una lista de amigos y familiares, haz presentaciones en tu casa, invítalos a un hotel, a una presentación, ve a tus prospectos en un café, etcétera, etcétera. Ahora recibo mensajes de emprendedores que me dicen Ramón, estoy desesperado, he seguido paso a paso todo lo que mis patrocinadores me dicen y al final no he obtenido el resultado que he querido. Si ese es tu caso y yo te entiendo perfectamente, Ahora todo eso quedó atrás, como también quedará atrás de tu vida la falta de resultados. Como dije al principio, en este mismo momento está el sistema trabajando para mí en piloto automático y después también podrá hacerlo por ti. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué te imaginas que yo estoy haciendo o la persona que te compartió esta información en este momento? Mientras este video está siendo reproducido por cientos de personas alrededor del mundo, yo puedo estar haciendo cosas cotidianas, leer un libro, estar con mi familia, hacer ejercicio, quizás cosas más productivas, reuniones de negocio, ir planeando la escritura o la redacción de un próximo libro, quizás dando una conferencia, no lo sé, pero quiero que notes esto y esto te va a hacer volar tu imaginación. En el mundo presencial es prácticamente imposible poder hacer dos cosas a la vez. Es como si pudieras clonarte. En un mundo físico es prácticamente imposible. Pero ¿qué tal en el mundo virtual del Internet? Que ha venido a revolucionar todos los negocios. La ciencia, la educación, la salud, absolutamente todo. Y ahora te voy a dar una muy buena noticia. Internet va a revolucionar también tu negocio y tu vida en general ¿sabes lo que esto significa? Es como si pudieras trabajar 500 horas todos los días, ahora que quiero que pienses en esto porque ya no se trata de mí, ahora se trata de ti, yo ya estoy viviendo ese nuevo estilo de vida, pero ahora hablemos de tus sueños, hablemos de tus anhelos, imagina lo que podría pasar en tu vida si pudieras tener la capacidad de clonarte a través de internet y hacer llegar tu mensaje a miles de personas mientras tú disfrutas de hacer lo que más te gusta, hacer pasar más tiempo con tus seres queridos. Tal vez estar más tiempo con tu pareja, con tus hijos, con tus nietos, hacer cosas que realmente valga la pena y dejar que este sistema haga el trabajo duro para ti en piloto automático. Imagina la sensación de despertar de pronto un día por la mañana y ver en tu computadora o ver en tu teléfono celular tu correo electrónico, y darte cuenta que tienes nuevos prospectos que te pudieron encontrar a la hora que para ellos es cómodo y eso pasó mientras tú estabas durmiendo tranquilo ese es el poder de internet y eso es lo que quiero compartir contigo para que puedas hacer llegar tu mensaje a decenas, cientos, miles de personas alrededor del mundo Imagina lo que esto podría ser por tu negocio, podrías estar trabajando desde cualquier lugar, inclusive vacacionando, no importa en qué parte del mundo te encuentres y poder cerrar prospectos todos los días en piloto automático para tu negocio. Pero espera, no es eso solamente, se trata de dejar de perseguir a aquellos familiares y amigos. Yo sé la frustración, ¿qué eso significa para ti? ¿Qué tal que ahora podrás cerrar prospectos, que lejos de que tú los estés buscando, que ellos deseen conocer lo que dices, que quieran conocer más de tu producto, de tu servicio o de tu oportunidad de negocio, ya sé que en este momento te está volando la imaginación y es muy importante que te quedes conmigo hasta el final, porque lo mejor está por venir, esta es la única manera de que realmente puedas escalar tu negocio a un estado de solvencia total, estás en el negocio del siglo XXI y en la era del internet ya no puedes seguir pensando de forma lineal de uno a uno. Ahora las organizaciones, las compañías crecen de forma exponencial y estoy seguro que eso es lo que quieres para ti y para tu equipo. Quieres lo mejor para tu negocio, imagina poder contar por fin con un sistema realmente duplicable y apalancado donde cualquier persona lo pueda aplicar y realmente genere resultados crecientes ¿Qué pasaría si todo tu equipo pudiera llevar ese mismo sistema y hacer llegar su mensaje a cientos o miles de personas todos los días? ¿Alcanzas a visualizar el crecimiento de tu negocio? ¿No es esto lo que siempre has querido? Hemos pensado también en esto porque sabemos que no resistirás las ganas de compartir esta información con todo tu equipo y todos tus amigos y emprendedores. Así es que te platico que tenemos un plan de compensación muy interesante, de eso hablaremos más adelante. Simplemente por usar y recomendar una plataforma que a ti te es tan útil, ganarás dinero y ahora que conoces un poco más de qué se trata esto y después de pensar que tú puedes tenerlo para tu negocio, para tu vida en general, es momento de hablar de las herramientas, quiero mostrarte nuestra plataforma, hasta el día de hoy, este tipo de herramientas las podrías encontrar, quizás en, lugar, en un lugar y en otro, normalmente no siempre compatibles entre sí y es difícil configurarlas, tenemos una plataforma que incluye todo lo que necesitas para tener éxito en internet, capacitación 100% en español y todo en un solo lugar, todo en uno páginas de destino o cartas de venta. Es un sitio web muy similar al que te encuentras en este momento, al cual vas a poder llevar en piloto automático a tus prospectos una vez que hayan colocado sus datos en el formulario, tal como tú lo hiciste. De este modo, podrás darle instrucciones a tu prospecto de qué pasos hay que dar a continuación y, por supuesto, poder insertar enlaces a otros sitios web. Autorespondedor es como si tuvieras un asistente virtual que se encarga de enviar correos electrónicos a tu lista de suscriptores automatizados a partir de una fecha específica en el que tu suscriptor hizo su registro inmediato para enviarse en minutos o bien programados para una fecha futura. Formulario. Estos se insertan en una página de captura o landing page. Esta herramienta es la encargada de captar los datos de tus prospectos que voluntariamente una vez que tu prospecto llenó el formulario, comenzarás a crear listas de suscriptores, mismas que podrás utilizar en tu autorespondedor, páginas de captura o landing page. Esta herramienta será la principal responsable de que un prospecto decida llenar un formulario y dejar sus datos personales. Aquí es donde se insertan los formularios y aquí es donde con un video o una imagen buscas generar la expectativa suficiente para captar prospectos. Creador de páginas web, una tecnología increíble de tomar y soltar, es una herramienta extraordinaria. Lucirás como un profesional dedicado a hacer páginas web, y no lo eres. Es fácil de usar, intuitiva, visual, lo máximo. Como pudiste ver, todas las herramientas están en un solo lugar, 100% conectadas entre sí. Además, quiero decirte que puedes crear todos los sitios web que necesites, de manera ilimitada utilizar todos los dominios que necesites sin pago de hospedaje ya sé que te sigue volando la imaginación así que quiero platicarte de las dos opciones con las que puedes comenzar opción número uno quién es un cliente es una persona emprendedora que conoció nuestras herramientas y quiere utilizarlas para su negocio opción número 2. quién es un emprendedor es aquella persona que además de estar contenta usando nuestras herramientas, quiere compartir esta información con más personas y ser recompensado por ello. Ganarás el 100% del valor de las herramientas en comisiones. Es muy importante saber que una persona emprendedora nos ayude a llevar este mensaje de libertad financiera a alguien más. Es muy importante para nosotros, si tú eres una persona que le gusta aportar valor a los demás. Si portas la bandera de libertad financiera y quieres ayudarnos a llevar este mensaje a más personas, vas a obtener comisiones mensuales. Como cliente, tu inversión es únicamente de 30 dólares mensuales. Tendrás páginas web, páginas de mensaje, autorespondedor, mail marketing, plataforma de entrenamiento con videos, hospedaje de tus dominios sin costo y todos los dominios que necesitas. Como emprendedor... Inviertes $54 dólares mensuales, tu punto de equilibrio lo encuentras al invitar a dos personas. Tienes páginas web, páginas de aterrizaje, autorrespondedor, mail marketing, hospedaje de tus dominios sin costo, todos los dominios que necesites, copia completa del sistema de prospección, asesoría para personalizar la copia, capacitación en Facebook Ads, plataforma de entrenamiento con videos. ¡Entrenamientos semanales! Si tomas acción ahora mismo, tenemos bonos sensacionales de regalo. De regalo, 50 minutos con un asesor para revisar contigo la estrategia de tu proyecto que vale $95 dólares, Revisión de la estrategia de tu proyecto para publicaciones en Facebook Ads $100 dólares, ebook ser empresario es para ti, razones para ser empresario $37 dólares. PDF, titulares que convierten, texto seductor, 7 dólares. Total, 239 dólares gratis, totalmente gratis. Seguramente te van a encantar nuestras herramientas. Así que si ya estás pensando en convertirte en un emprendedor y ganar dinero extra con nosotros, quiero compartirte las dos formas en que te vamos a recompensar de tus referidos directos, vas a ganar el 66% de comisión del valor de las herramientas y la segunda forma es que las personas que subiste recibirás el 50% de lo que cada una de ellas gane la plataforma reúne todo lo que necesitas para llevar tu negocio a crecimiento global además de ganar comisiones por recomendar. todavía lo estás pensando tu mejor garantía es que podrás usar las herramientas los primeros 7 días totalmente gratis. Estos 7 días te permitirán enfocar tu estrategia de negocio online. Así que en este momento, seguramente estás ansioso de comenzar. Pensando cómo utilizar las herramientas, cómo se verán tus prospectos en tu bandeja de correo electrónico y, por supuesto, compartirlo con todo tu equipo. Lo único que tienes que hacer es algo muy sencillo. Debajo de este video encuentras un botón, dale click al botón empezar prueba gratis de 7 días, te llevará a hacer tu registro para la prueba, si no cuentas con un dominio el sistema te prestará uno o si prefieres lo podrás comprar en la plataforma por alrededor de 15 dólares y estarás listo para comenzar, ahora mismo. Ahora sí te doy la bienvenida al futuro de los negocios de Mercadeo en Red. Te doy la bienvenida a un nuevo estilo de vida. Cuenta con nuestro apoyo. ¡Hazlo!